Más A la alborada de una nueva vida llena de amor. Igual me Hace diez meses me emanaron, me 35 radiaciones. He extraordinariamente y yo lo mismo bailo, es que el... salto, <risa> es la es es Para aprender a envejecer es no aislarse, hacer ejercicio, caminar bajo el sol, y en el horario que nos proporciona vitamina D para aliviar el dolor de los huesos, y la persona mayor, el adulto, que se canta la muerte de un carácter. joven, pero de vez en cuando... Ah, sí, sí. Un viejito, eh, como el perú ese, ese, que un que la original de manzanilla. salió y le dieron una taza de yo no sé qué era, de aquí al viejito llegó a la casa y le dijo, mi amor, a acostarse a dormir a la cinco de la tarde, pero viejo, ¿qué te pasa a ti? No, no, no, no, a acostarse. El viejo venía encendido. Se acuesta. Y la vieja se acuesta y se cae arriba de la vieja. Y a aquello se estaba acabando el mundo. Pero la mamá que se vea tranquilita arriba de la vieja se la que era de la toallita y se me da un papelito que lo